Hola a todos y a todas, en este submódulo vamos a ver en qué consisten los conocidos como interfaces HMI o interfaces sombra de máquina. Para la creación de un Astillero 4.0 es necesario integrar un montón de tecnologías como los de sistemas de fabricación aditiva, robots, sensores IoT, sistemas ciberfísicos, de cloud computing o de big data, los cuales deben de ser securizados, deben de ser integrados entre ellos junto a un montón de tecnologías. Y no solo con esas tecnologías, sino con los distintos campos asociados a un Astillero 4.0, sistemas de edificios inteligentes, de movilidad, y herramientas inteligentes, objetos inteligentes, etcétera. Un operario del astillero 4.0 debe ser capaz de interactuar con robots, sistemas de bases de datos, drones o sistemas de control industrial, para lo cual va a necesitar interfaces sombre máquina Los más habituales son los basados en pantallas, como pueden ser los monitores, los tablets, los smartphones, pero también existen otros interfaces, como las gafas de realidad aumentada o los sistemas de control gestual. Para hacernos una mejor idea de cómo funcionan estos interfaces hombre-máquina, vamos a ver a continuación distintos casos reales de uso. Comenzamos por los basados en tablets y smartphones. Un tablet nos permite eliminar papel de los talleres, ya que puede acceder y almacenar a datos de productos como los tubos que se muestran en estas fotografías. Un tablet también nos vale para acceder a información almacenada por un sistema de tipo MES. En este caso se ilustra un prototipo desarrollado por Navantia para la gestión de los puestos de limpieza química del taller de tuberos que tiene Ferrol. Otro ejemplo de uso es la monitorización del estado de ubicación de productos, herramientas y vehículos en el exterior del astillero, como la plataforma de transporte mostrada en las imágenes, a la cual se le colocó un sensor GPS que permite geolocalizarla remotamente desde un tablet. Aquí se puede ver en tiempo real cómo se controlaba la ubicación de dicha plataforma a través de ese punto que se va desplazando a lo largo del astillero. Un dispositivo móvil, como un teléfono o un tablet, también nos permite hacer uso de sus facilidades de realidad aumentada para proyectar elementos virtuales sobre el entorno real. Aquí se ve una serie de robots de una planta industrial que simulan su comportamiento dentro de un entorno real. Respecto a otros interfaces hombre-máquina, como las gafas de realidad aumentada, nos ofrecen múltiples posibilidades al ser capaces de fusionar elementos reales con virtuales. En este vídeo se puede ver parte del modelo 3D de un astillero, el cual no solo podemos visualizar sobre la mesa, sino que también nos permite interactuar con él. En este otro vídeo se puede ver un modelo con mucho más detalle. En este caso está extraído de Google Earth. Unas gafas de realidad aumentada también nos permiten visualizar estructuras industriales. En este vídeo se muestra el modelo 3D de una planta con la que podemos interactuar. Incluso nos permite escalarla para previsualizar a tamaño real la disposición de los distintos elementos. En este otro vídeo podemos ver parte del bloque de un buque. Además de poder visualizar toda la tubería y parte de la chapa exterior, podemos interactuar con distintos elementos, como esta bomba que vemos aquí, que está escintilando, sobre la que podemos hacer clic y podemos manipular a través de la interfaz de realidad aumentada. En este caso, el usuario decide apagarla. Las gafas de realidad aumentada también nos pueden ayudar a desarrollar aplicaciones de formación y montaje. En este caso se ilustra en el taller de turbinas de Navantia en Ferrol. Se puede ver cómo se muestran animaciones de desensamblado y de ensamblado de determinadas piezas, lo que es la reductora de una turbina. Igualmente podemos ver a través de esta realidad aumentada documentación de alguna de las... Piezas. De esta manera eliminamos la dependencia del papel y si hay que actualizar algún tipo de documentación se hace todo a través de un repositorio de datos remoto. Un último tipo de interfaz hombre-máquinas son los interfaces de control gestual. Lo que vamos a ver en este vídeo es a un investigador haciendo uso de un Leap es un dispositivo que nos permite hacer tracking de nuestra mano sin que haya contacto con ningún tipo de dispositivo o hardware de cara a enviarle comandos a un sistema complejo como en este caso un dron que tiene un montón de parámetros que controlan su navegación en el espacio. Ahí se puede ver como el investigador haciendo gestos con la mano hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados pues es capaz de controlar este dron.